María Palencia, tiene la palabra su señoría. Gracias, Presidente. señora ministra. Los efectos del juego patológico ludopatía son cada vez más preocupantes, principalmente en menores de edad. Más de un 13% de los menores españoles acude a las casas de puesta a apostarse a jugar su dinero. Preocupan mucho los últimos datos sobre ludopatía, que dicen que el 36% de las personas adictas se enganchan siendo menores. Comienzan a jugar apostando unos pocos euros y terminan termina acumulando unas deudas imposibles de afrontar, que les conducen a veces a la delincuencia y muchas otras veces a la desesperación habiéndose descrito casos de suicidios. Hay familias que están viendo cómo su futuro, el techo en el que viven o la comida de sus hijos, se juega o se pierde en una partida de póker en el móvil porque nos está tratando como es debido la enfermedad de la ludopatía. Su ministerio cuenta con un órgano, el Consejo Asesor del Juego Responsable, el grupo de trabajo que asesora al Ministerio de Hacienda sobre medidas y políticas que hay que llevar a cabo para atajar una patología como es la ludopatía y que, además, es el único espacio en el que cohabitan operadores de juego con aquellas organizaciones de ayuda a las personas afectadas por ludopatía. Este Consejo lleva un año y medio sin reunirse desde julio de 2017, esto a pesar de la creciente preocupación social por el aumento de la prevalencia de la ludopatía y la proliferación de casas de apuestas en los barrios más desfavorecidos de nuestras ciudades. Señora ministra, ¿piensa el Gobierno seguir sin convocar el Consejo Asesor del Juego Responsable?